Te cuesta mucho decidir qué quieres estudiar, incluso has estudiado ya miles de cosas y parece que ninguna es tu pasión. Te cuesta mucho saber qué carrera seguir e incluso te cuesta saber qué quieres hacer con tu tiempo libre. Quizás eres un multipotencial. Yo soy Olga C. Moret, mujer cronopia. Estoy aquí para inspirarte, motivarte y enseñarte todo lo que sé acerca de la multipotencialidad y cómo con autoconocimiento, organización y productividad te puedes convertir en un súper multipotencial. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Y si quieres preguntarme algo, déjamelo en los comentarios o sígueme en las redes sociales, arroba Mujer Descubrí que soy multipotencial, entonces entendí por qué desencajaba tanto en un mundo tan especializado. Durante los últimos años he querido contar mi historia, he querido investigar y aprender para lograr crear herramientas que te enseñen a ti como multipotencial a avanzar, así como lo he podido hacer yo. La multipotencialidad es una bendición, pero hay que saber trabajarla. Quizás es la primera vez que escuchas el término multipotencial y es que somos unos bichos raros. Estamos como entre polímatas, escáneres, algunos se confunden con el déficit de atención en adultos. Lo cierto es que los multipotenciales somos individuos que tenemos múltiples potencias. Eso quiere decir que podemos desarrollarnos en muchos campos y llegar a tener un alto grado de dominio en cada uno de estos campos. Así que no se trata de una mera curiosidad. Se trata de que el multipotencial desea ensuciarse las manos y aprender. No solamente leer un poquito del asunto. Una definición formal, quizás la primera, viene de R.H. Fredrickson y él nos dice que una persona multipotencial es aquel individuo que cuando se le provee el ambiente idóneo puede escoger y desarrollar un gran número de competencias llegando a un alto grado de dominio. Ya seguramente adivinas por dónde va todo esto y es que el multipotencial odia tener que escoger qué hacer. ¿Por qué? muy sencillo porque escoger una de las opciones significa descartar las otras y esas opciones quedan en el limbo. Y Lo peor de todo es que el multipotencial no olvida estas opciones descartadas, así que digamos que no se puede meter de lleno en la opción que sí escogió. Este deseo del multipotencial de hacerlo todo lo somete a una gran cantidad de distracciones durante el tiempo que está tratando de dominar una sola materia. muchos de los multipotenciales les cuesta realmente comprometerse con una sola cosa y muchos de nosotros abandonamos proyectos, cambiamos, no sabemos manejar todo esto que está pasando dentro de nosotros. No logramos enfocarnos como lo haría el especialista o alguien que tiene una única vocación. Esto no quiere decir que todos los multipotenciales sean así. Pero quiere decir que una gran mayoría lo son. Algo que sí tenemos todos en común es que llega un punto en que tenemos que saltar. Es inevitable tener que saltar a otra materia. Es como una necesidad muy, muy fuerte. Recapitulemos. Más allá de sentir una mera curiosidad por los asuntos, nosotros queremos hacerlo, ensuciarnos las manos. Tenemos un llamado a la acción. Cuando decidimos hacer una de estas cosas, entonces nos entra la ansiedad por decidir. Dejamos las otras atrás, decidimos una. Cuando estamos trabajando en esa una, las otras están allí, este, como decimos, calentándonos la oreja y hablándonos. Y ey, ey, ey! préstame atención a mí. Llega un punto en el que no importa cuán entusiasmado estés con algo, sientes la necesidad de saltar a lo siguiente. Si te digo la palabra saltar en el ambiente laboral, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Inestabilidad. Este señor no es capaz de mantener un trabajo estable. Este señor un día es carpintero, el siguiente día es plomero, el siguiente día quiere ser aviador. Entonces estos saltos se convierten en algo incómodo socialmente, incómodo económicamente porque nos resta una estabilidad económica. Y no solo eso, sino que nos somete a la pregunta. Una de las preguntas más temidas por los multipotenciales es, ¿a qué te dedicas? Sí, porque no sabemos, porque a lo mejor vimos a esa persona un mes antes y le dijimos algo y ya cambiamos. Entonces, vienen las miradas de, ah, ah, ah, ok, oh, ah, ok. Lo has vivido, ¿verdad? <risa> Yo sé que sí. El trabajo de la sociedad es ficharnos, porque el sapiens, el hombre, no puede vivir sin las etiquetas. Sí, sí, los intentos humanos van a decir, no, nada de etiquetas, yo fluyo y tal, y qué sé yo. Ok, lo cierto es que desde el lenguaje, cómo pensamos, desde las categorías, cómo pensamos, desde la manera en que nos enfrentamos al mundo, siempre estamos tratando de clasificar y etiquetar. Así que no lo vean como algo malo, no lo vean como, ay, sí, yo nada más hablo de etiquetas, estereotipos. No, creo que las etiquetas y los estereotipos también tienen un lado positivo, pero de eso hablaremos seguramente en otro video. Ahora dime. ¿Cuántas veces te has sentido el bicho raro en tu familia? La oveja negra, el extraño, el particular de tu salón, de clases, de tu trabajo, de tu grupo de amistades. Dime si eres un bicho raro. Dímelo en los comentarios. Ponme, ¡Oh, soy un bicho raro. Y te digo que si eres un bicho raro como yo, llegaste a tu canal. El término multipotencial, o en su original en inglés multipotentialite, lo puso de moda Emily Wapnick. Esta canadiense se atrevió a preguntarse, ¿por qué es que no tengo una única vocación en una charla TED Que les voy a dejar en la descripción en los links. Si estás más interesado sobre, en saber quién es Emily Wapnick, también te voy a dejar un resumen de su libro, How to be everything, en este video. Para Emily, la multipotencialidad es que el individuo tenga muchos intereses y muchas ocupaciones creativas. Esta definición a mí me resulta un poquito vaga porque ni siquiera aclara si la creatividad es una creatividad artística o se trata de la actividad creadora, eh, es decir, no me convence mucho. También nos dice que el multipotencial es aquel que no tiene una única vocación y así se llama su charla TED. Nos dice que no hay una pasión como en el caso del especialista. Y estoy convencida de que este punto es el fuerte de toda esta popularización del de término porque al no tener esta estructura al no tener esta unicidad sino una multiplicidad no podemos aprovechar todo el aparato social y educativo y económico como lo aprovecharía un generalista o una persona que se dedique a un, una única cosa el color más oscuro de la multipotencialidad viene por este aburrimiento y esta necesidad que hablábamos de saltar, porque saltar no es estable desde el punto de vista laboral, no nos permite avanzar en una carrera y disminuye, digamos, nuestros, nuestra posibilidad de tener una estabilidad económica, a menos de que seamos conscientes de todas esas herramientas que tenemos y las usemos de manera clara para lograr combinar nuestros talentos en lugar de tratarlos de separar. Este aburrimiento y este estancamiento que sufrimos porque tenemos que quizás no tener tanta variedad para no saltar tanto y conservar un trabajo para tener más estabilidad económica, o al revés, somos muy aventureros y no tenemos mucha estabilidad económica y vamos de una cosa a otra porque no estamos bien organizados, esto trae muchísima frustración. Y la frustración casi siempre viene en depresión, en angustia, puede también este, convertirse en pensamientos suicidas porque no encontramos precisamente nuestro lugar en el mundo. Y este es el lado que tenemos realmente que ponerle, el rayo láser y la vista de rayos X y todo lo que tengamos en nosotros para poder vivir con esto. Una de las cosas, quizás parezca obvia, pero que he aprendido en los últimos años es que tengo que honrar a mi multipotencialidad para honrar lo que soy y estar en armonía. No puedo negar lo que soy, no puedo negar esta necesidad de variedad, no puedo estar justificándome siempre ante los otros, para que me acepten. Tengo que buscar mi lugar. Pero mi lugar no es forzado. Mi lugar es con aquellas personas que pueden entender esto que soy. Ahora quisiera darte mi propia definición de la multipotencialidad. El multipotencial tiene múltiples potencias que decide o no desarrollar. Su curiosidad es su fuerza vital. Y esta fuerza vital no se conforma con poco, sino que el multipotencial tiene que ensuciarse las manos, aprender y dominar los diversos temas de interés. Es una multiplicidad en un mundo que exalta la singularidad, es una chispa que une puntos que parecen irreconciliables entre sí de las formas más innovadoras y creativas. Es alguien que se aburre cuando llega el momento de saltar al siguiente tema, y por ello la sociedad casi siempre lo condena a no tener un lugar. Siendo animales de comunidad y no ermitaños, los multipotenciales por todo este aislamiento y confusión y no encontrar un lugar, podemos caer en estados depresivos, en estados ansiosos, porque tenemos mucha inconformidad interior, no encajamos y no estamos conformes con el status quo en el que no tenemos un lugar porque no tenemos una única vocación. Si quieres comprobar que eres multipotencial, te dejo en la descripción el link para un cuestionario que he preparado para determinar no solo si eres multipotencial, sino también un poco los niveles entre los tres pilares de la multipotencialidad que te he nombrado poco a poco en este video, pero te los cuento acá. El dinero, la variedad y el significado. Si quieres pelear conmigo contra el status quo y encontrar un lugar bueno para nosotros en esta sociedad como multipotenciales, entonces... Suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales y está pendiente de todas las herramientas, todo el contenido que voy a crear porque esas son las armas de lucha en nuestra batalla.